Hola amigos del canal, hoy he encontrado este juego que se llama El Hospital. He conseguido que esté en español, así que vamos, vamos a por él. A ver qué pasa. No sabemos de qué pasa. Nada más dice que es mejor ponerse los auriculares, ya están puestos, que ajuste el brillo. Pues lo ajusto Perfecto Vamos a ver de qué va esto Espero que nos dé más sustos que que Hacienda A ver, aquí se ve un hombre tumbado en una habitación Cuando me pilló el virus Esperaba estar entre esa mayoría que solo tenía síntomas leves Vaya, como el coronavirus Y se recuperaba rápido Pero fui empeorando uh -huh. Ingresé en el hospital la semana pasada Apenas capaz de respirar Pagué mucho para conseguir una habitación privada y tuve suerte de que me encontraron una. No quedan habitaciones disponibles en los hospitales del país debido a los estragos causados por la pandemia. Hay un pandemonio ahí fuera. Tantos enfermos, tantos muriendo. Me siento, me siento como si me hubiera convertido en un número, en una estadística. ¡Ah! Bienvenido al mundo real. Joder. Creo que estoy cada vez más enfermo. Me siento débil y mareado todo el tiempo. Ayer por la noche tuvieron que aumentarme el oxígeno. Le Oí hablar sobre tener que ponerme boca abajo para entubarme. ¿Boca abajo y entubarte? Ay, madre, eso suena un poquito por la parte de atrás. Sin, sin mi condición se agravaba mucho más. ¿Y si no lo consigo? Sería una manera horrible de irse. Morirse solo en esta habitación. Nunca creía en Dios o en el cielo... Y el infierno Me pregunto qué le pasa a una persona cuando muere Nunca he parado a pensarlo hasta ahora Supongo que estaba demasiado ocupado viviendo mi vida Y persiguiendo sombras como para pensar sobre la muerte A ver, todos vivimos nuestra vida, tío, ¿qué pasa? Me siento débil, tan débil Creo que voy a dormir un rato Apenas puedo respirar Bueno, pues vamos a dormir Joder, qué intro. Me ha contado como la pandemia del coronavirus y una mezcla de Walking Dead. Que, que, que hay, hay una pandemia y que están muriendo y tal. Bueno, vamos a ver. Estoy de pie. Estoy despierto. Como me he puesto en pie? No recuerdo haberme levantado de la cama. Yo tampoco. Vista, muévete con las teclas Y mira con el ratón Observa tus alrededores Vale, pues ya está, vamos a hacerlo El juego se guarda automáticamente bueno, pues vale Vamos a mirar, dispositivo médico Está apagada Recuerdo al médico y a los enfermeros Conectándome a esta cosa subtido infernal El siseo del bombeo del oxígeno Es de estas cosas aterradoras Que hay en un hospital Las máquinas cuyo despropósito cuyo propósito desconoces, perdón no despropósito cama de hospital mi cama está, parece que está recién hecha cuando me levanté, ¿quién la hizo? no me acuerdo de nada el resto de la habitación parece limpio como si se hubiera desocupado hace poco he pasado días en esta cama luchando por respirar no, el que tiene que respirar soy yo que es que no paro de leer ya está bien se me hace raro estar levantado y caminando. Vale, sillas. Las sillas para las visitas. Salvo que al estar en cuarentena no tenía visitas. Pues vale. Pues ya está. Hemos visto lo que hay aquí, como dice, que toquemos los objetos. Puerta del baño. Bloqueada. Pues vámonos. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Cucu, quizás sea un médico o una médica. Necesito averiguar qué está pasando. Pues vamos. ¿Ya dónde estoy? ¿Dónde está todo el mundo? Cuando ingresé, estos pasillos bullían día y noche abarrotados de enfermos, médicos y pacientes. Pues no sé si voy a jugar, pero le voy a jactarme, vamos. Cerrado, curioso, no hay letreros. Podría jurar que había letreros al lado de las puertas, cardiología, etcétera. ¿Por qué las ventanas son opacas? No puedo ver nada. Yo es que harta de, leer? me voy a pegar. Yo quiero jugar, vamos a ver. A ver aquí, que esto parece. Con todo de... Mira, con toda la enfermería. Cuando ingresé había dos enfermeras agobiadas, pero amables. Sentada detrás del mostrador Respondiendo llamadas Archivando papeles Recibiendo pacientes Pues no hay ni enfermera Ni papeles Esto está limpio Por lo pronto No se puede correr Puerta No hay suerte Ostras Que por aquí Estaba la salida Vamos a acordarnos para... ¡Eh! Hay por ahí una Muchacha Pero Se ha ido Mientras voy a mirar esto Esto no dice nada Puerta, nada No hay números de habitaciones en las puertas Estoy bastante seguro de haber visto números Pero bueno, esto que es El Quijote o qué pasa Y no para de contar cosas Esta puerta está entreabierta ¿Ves que hay detrás? Hay ah, las luces. Las luces cuando parpadean es que algo hay. A ver, puerta cerrada. ¡Ah! Y no he cogido llaves en ningún sitio porque no hay. A ver qué hay aquí detrás. Esto era la sala de pacientes porque es tan vacía. Tiene que haber alguien, un enfermero, un médico, alguien que pueda. Ayudarme y decirme qué está pasando Pero bueno A ver Si ha habido una pandemia o algo muy grande Ostras, que ha tocado la puerta Que Hay alguien al otro lado Ostras, que he entrado Esta habitación se parece a la que estuve Pero está hecha un desastre Cama de hospital ¡Qué desagradable! ¡Es una especie de mancha! Por Dios, es verdad. Yeah. Supongo que no limpiaron la cama después de que el último paciente se fuera. ¡Ya! ¡Ya! La tele de los cojones. Esa figura. Esa es la que he visto antes. El sonido venía de ahí fuera. Esa silueta la he visto en la televisión. Me recordaba a. No puede ser, debo estar imaginando cosas Será un sueño mientras estoy en coma Joder, no lo sé, pero hijo Como piensas tanto Estando en coma Te puedes sacar una carrera Puerta cerrada Otra puerta Pasamos Un pasillo, aquí las luces están bien Se ve, vamos a ver Nos asomamos La chica Está por ahí La chica Y se va, por lo menos no nos ataca Que es lo mejor Madre mía Puerta cerrada Aquí tenéis una camilla, unos sillones Otra puerta Dios, se ha cerrado la puerta, yo no he hecho nada Está bloqueada ¿Quién la ha cerrado? Pues eso digo yo Eso era un cadáver si esto es un sueño Se está volviendo más inquietante No puedo hacer nada Y la chica Eh Chica ¿Dónde está? ¿Alguien está jugando conmigo? Estoy siendo dirigido Esa figura que vi. Eh ¡Ay! Ahí está, ahí está Ahí está, eh Oye Coño No puede ser ella Esto es un sueño Una pesadilla Estoy atrapado la pesadilla, ¿cómo puede ser ella? ¿Pero quién eres? Si no te conozco y no me lo dices Pues no sé quién eres A ver, eh. Se han apagado las luces Y la puerta esta está aquí, madre mía ¿Pero por qué me meto yo en estos juegos? ¡Estando en el Super Mario! ¡Ostras! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Reconozco este lugar los muebles y todo, se, se parece al apartamento donde solíamos vivir él con la chica pero la chica iba caminando hay algo en la mesa ¡Ah! hola, hola no puede ser, no puede ser ella Eres tú, no puedo verle la cara Pero la reconocería donde fuera Pues dime quién es ya, que estoy aquí de los nervios ¿Cómo es posible? Lleva muerta desde hace Cuatro años Que está muerta Nia ¿Eres tú? Estoy soñando Ese silencio Tan familiar Vuelve a mi recuerdos sus sucesos de hace cuatro años ¿Pero qué pasó hace cuatro años? La duda y la culpa me han seguido desde entonces ¿Podría haberle salvado la vida de haber hecho las cosas de otra forma? ¿Y a qué precio? No podría haberte salvado, Nía. Lo siento por lo que ocurrió, pero ¿qué he hecho? ¿Qué digo? Puedo elegir No podría haberte salvado, Nía. Un silencio gélido. Ay, por favor. ¿Qué es lo que quiere? Yo. ¿Mía? ¿Me estoy volviendo loco? ¿O esto es algún sueño de la fiebre posado por mi pasado mientras mi cuerpo se está consumiendo en una cama de hospital? ¡Ay, estoy harto de ella. Y encima una foto Mía Recuerdo esa foto Nos la hicimos en la playa Justo después de otra amarga pelea Solo tenía 24 años Pero ya empezaba a mostrar indicios Cada vez más preocupantes De la enfermedad mental Que más tarde la consumiría ¡Ja, ja, ja! Eso le pasa a muchas Cambios erráticos y violentos De comportamiento perturba, Perturbadores silencios Miradas fijas ...una obsesión, autolesiones, intenté persuadirla para que buscara ayuda... ...pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un libro o un juego? Se negó y cuando fue evidente que se estaba convirtiendo en un peligro... ...terminé nuestra relación y después fue a peor... ...la llamada de teléfono, el acoso, las amenazas... ...madre mía, pero si esto parece la vida real... ...finalmente me desperté una noche y la encontré sobre mi cama clavando su mirada en mí con sus oscuros ojos. Y antes los tenía blancos, vacíos e ilegibles, y su boca forzada en una sonrisa escalofriante. Y cuando vi lo que tenía en la mano... O sea, que hemos tenido una novia tóxica. ¡Y tome mi dinero! ¿Puerta? ¿Hay algo más aquí? Si estos muebles, todo es de un pasado que quisiera olvidar. Pero ¿por qué parece tan real? Y ese olor, nada tiene sentido. Este apartamento, aquí es donde vivíamos juntos antes de que todo se fuera a la mierda. Pues vamos a por ella, a ver qué pasa. Que no me da miedo. Ostras, el hospital está podrido. Cuando digo basura, es basura. ¿Qué es este lugar? Pues me parece el hospital en la puerta nada volvemos para atrás puerta puerta ¡ostras! un cadáver espérate primero puerta nada hay un traguito de agua un cadáver ¿quién dejaría un cadáver aquí? el Hedores insoportables. Debería seguir adelante a la orden. Desencáchate. No me mires. Que no quiero saber quién eres. Y esta puerta. No se mueve. ¡Ay Dios! ¡Que no se mueve! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay que hacer? Dios, se ha movido el carro. Todo lo está haciendo ella, no sé cómo. Pues no sé cómo, pero ni... Con la madre que la parió. El susto que me ha dado, ya que estaba muerta. Está jugando conmigo. Tengo que escapar de esta pesadilla. Se ha abierto la puerta. Dios, qué susto me ha dado, la cabrona. Ay, Dios, los sonidos. Ay, me han muerto. Dios mío. Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué se oye? Una puerta aquí No puedo entrar Y se está riendo Mala ¿Qué eres mala? Con razón te dejé A ver aquí la puerta, nada Ay, la puerta medio abierta Eso que se puede pasar, que va a pasar detrás Por día otro susto me lo veo! ¿Y por qué te vas? A ver, si me estás asustando ¿Por qué te vas? Aquella noche, hace cuatro años, cuando me desperté Y la encontré sobre mí, sujetaba un cuchillo Mientras la miraba Lo levantó y lo apretó con su... Contra su propia garganta, dijo No quiero vivir sin ti Tóxica, que era una tóxica antes de que se hiciera daño, salté sobre ella, le quité el cuchillo y la contuve hasta que llegaron las autoridades. La internaron en un hospital psiquiátrico. Una semana más tarde, recibí aquella terrible llamada. Que se ha suicidado. Pero, ¿qué tiene que ver que se haya suicidado conmigo? ¡Oh! Dios. Dios santo. Tía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tuviste que... ¿Por qué te tuviste que ir así? Me contaron lo que escribiste en aquella nota Tus últimas palabras ¿Qué quieres de mí? Hice lo que pude ¿Por qué me atormenta? Ay Dios, que está todo oscuro detrás Otra puerta Nada Seguimos ¡Uh! Ahí la tenemos de frente Hola, soy yo, Nia. Hola, Nia. ¿Qué quieres de mí? Estoy pensando en la última nota que me dejaste, las últimas palabras que dijiste en la nota. Ay. ¡Uf! Por favor, pero ¿por qué? Nunca te voy a dejar ir. Joder, y cuatro años después te acuerdas. Sé que esas palabras eran para mí. De eso, de eso va todo. Si hubiera hecho las cosas de otra manera, quizás siendo más compasivo, puede que todavía estuviera viva, pero si no quería estar contigo y te suicidaste, qué culpa tengo. ¡Ah! Houston, tenemos un problema. Joder, ¿cómo se ha lanzado un contra nuestro Ten que rebotación. Estoy. Estoy de vuelta en mi habitación. ¿Cómo he llegado hasta aquí, mía La cama. Estoy bien. Estoy en esta pesadilla. Yo qué sé. Me atreveré a salir, qué encontraré: un hospital atestado, cara sonriente diciendo que estoy mejor que me podía a casa, o sombríos pasillos poseídos por mi pasado. Estoy en coma, atrapado en un cuerpo que se pudre Mientras sufro un sueño de fiebre Cargado de culpabilidad ¿O estoy muerto ya? Mira, yo estoy harto de leer A ver si esto ya hace algo Que aparte de los sustos ¡Ostras! Que se ha acabado O sea, que tuvimos una novia Que se está hartando de reír ahora de nosotros Que se suicidó y nosotros en un hospital malito y no sabemos si nos hemos muerto o no nos hemos muerto. Uf, yo sé que he pasado un más rato, pero malísimo. Me lo he pasado bien, entre comillas. Entonces mmm, me toca puntuar el juego. Como no dice qué pasa al final, no le doy el 10. Pero tampoco entiendo, o sea, ya va por un 9. Tampoco entiendo... ¿Qué pinta la novia que tuvimos eh, cuando hay una pandemia? lleva un 8. Pero baja al 7 porque... A ver, ¿qué pasa en el hospital? O sea, porque no hay nadie? Ah, los gráficos están muy bien. Y, y está todo correcto. Pero es que no nos hemos enterado de qué pasa. Nada más que tuvimos una novia tóxica. Por eso nos quitamos otro punto. Le pongo un 6 sobre 10. Y con esto... Pues bueno, os digo que, que el canal trata de estos juegos, también hay juegos retro, los podéis ver en la lista de reproducción y si queréis pues le dais like y os suscribís y espero encontrar otro juego para pa pa seguir pasando malos ratos, así que chao y hasta la próxima.